de forma irónica. No, pero yo ahí, categórico. ocurre con, con Yolanda una cosa bastante sorprendente y es la fascinación de la izquierda por ciertos personajes sí. a los que le cumbran, pero eso ha pasado desde siempre, ¿no? Che Guevara, ¿no? Un revolucionario. Un asesino